Yeah. Yeah, yeah. Uh, ando brillando sin luz, más de uno quiere verme en la cruz. Uh, me conocen tu hood, más que ti eso que ahí vives tú. Uh, linda y mala Mayimbo, siempre en las nubes y no se ocupa. en un dayaboo, we got the cream looking for a flush. Uh, ando brillando sin luz, más de uno quiere verme en la cruz. Uh, me conocen tu hood, más que ti eso que ahí vives tú. Linda y mala Mayimbo, siempre en las nubes y no se goku. Despierta en un dayabo. We got the cream, looking for flush. Me digo a mí mismo reacciona, los pedos solo no se solucionan Fingir que no nos conocemos a mí me funciona Tengo una botella aquí por la zona y otras cosas que no se mencionan Entre tú y tu amigo sumando neuronas, no cabeceo en mi equipo si te lo cuestionas Yeah, Tienes problemas y un par de homies que los ocasionan Pero tu problema será tu persona, que las mierdas que intentan a mí me funcionan Hago barras pero no son pull-ups y voy a la barra, yo regreso con la copa Tu realidad es una, luego puede ser otra, la mano de Dios terminó cortando droga yeah. Va dedicado para todos mis MCs Pa' que te lo escuche de noche fumando weed Recordatorio que ese trono es pa' mí Y tiene mi nombre escrito por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 tengo 10 cabrones dispuestos a morir Cuando nos miran en su puto barrio Están terroridos, no quieren salir Ellos no entienden nada de la vida No mi material están puesta en fila Su puta está rota, se pone gila Yo creo que esta rota no tiene pila Algo va like them Estoy pensando like them Como la madre Asaltos de fe no tienen G's, para tomar las L's ya que en mi barrio por otro W Las hago perre, y sin ya yeah. No me vas a quitar mi oro Tu click a bell and YouTube two just like bono Mi game bien puesta en estero y tu en mono discuten grandes hallos riéndome en mi tienda Ando brillando sin luz Más de uno quiere verme en la cruz me conocen tu hood, más que ti eso que ahí vives tú uh, Linda y mala Majin Bu. siempre en las nubes y no sé Goku uh, Despierta en un Dejaboo, we got the cream looking for a Flush uh, Anda brillando sin luz, más de uno quiere verme en la cruz uh, Me conocen tu hood, más que ti eso que ahí vives tú uh, Linda y mala Majin Bu. siempre en las nubes y no se Goku uh, uh, Despierta en un Dejaboo, we got the cream looking for a Flush uh.